Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto de ayer, el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto aquí la tarde se ni el fruto que le de la mañana, aquí mi sombra en la no menos para. Sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino eres espanto, Será por eso que la quiero tan. Aquí la tarde se ni sienta espera el fruto que le debe la mañana aquí mi sombra en la no menos dará sombra final se perderá ligera no nos miramos sino el espanto Será por eso que la quiero tanto